Así fue como esta mujer se vengó de su esposo después de enterarse de que él era infiel y tenía un hijo con su amante. Sofía era una mujer de estatura media, con un cuerpo esbelto y delicado. Tenía un cabello largo y sedoso, de color castaño claro que le caía en suaves ondas hasta los hombros. A menudo lo llevaba recogido en un moño, lo que le daba un aire más formal y elegante. Sofía, además, era una mujer tímida y reservada, que solía mantenerse en segundo plano y no llamar la atención. Había sido criada en una familia conservadora que enfatizaba la importancia de la modestia y la humildad, y esto se había reflejado en su propia forma de ser. A menudo se preocupaba por los demás antes que por sí misma, y encontraba difícil tomar decisiones y actuar por su cuenta. Sofía conoció a Juan en la universidad donde ambos estaban estudiando ingeniería. Juan era un hombre muy trabajador y ambicioso que había llegado a la universidad con una beca y estaba decidido a hacer lo mejor de su vida. Sofía, por su parte, era una estudiante aplicada pero tímida que se enfocaba en sus estudios y no participaba mucho en la vida social de la universidad. A pesar de sus diferencias, Juan y Sofía se sintieron atraídos el uno al otro y comenzaron a salir juntos. Después de unos años de noviazgo, Juan le propuso matrimonio a Sofía en un restaurante elegante de la ciudad. La boda fue una ceremonia sencilla pero hermosa en la que la pareja se comprometió a amarse y respetarse mutuamente. Sofía lució un vestido de novia sencillo pero elegante, mientras que Juan vistió un traje oscuro y bien cortado. Durante los primeros años de matrimonio, la pareja fue feliz y se apoyaba mutuamente en sus proyectos y metas. Juan trabajaba largas horas en una compañía de construcción, mientras que Sofía se dedicaba a cuidar de su hogar y sus hijos. Después de algunos años de matrimonio, la relación de Sofía y Juan comenzó a mostrar signos de tensión y distanciamiento. Aunque ambos seguían comprometidos con su familia, comenzaron a surgir problemas de comunicación e intimidad que no habían estado presentes antes. Juan parecía cada vez más ocupado y preocupado por su trabajo y pasaba menos tiempo en casa con su esposa y sus hijos. A menudo llegaba tarde y se alejaba cada vez más de la vida familiar que antes compartían. Por su parte, Sofía se encontraba cada vez más sola y aislada en su hogar. A medida que pasaba más tiempo cuidando de sus hijos y del hogar, comenzó a sentir que su esposo no la valoraba lo suficiente y que no le daba la atención que necesitaba. Con el tiempo, la falta de comunicación y la creciente distancia entre ellos llevaron a un deterioro en la intimidad de la pareja. Sofía se sentía cada vez menos cómoda y segura con su esposo y comenzó a alejarse emocionalmente de él. Y aquí pasó algo trágico. Juan conoció a su amante, Marta, en el trabajo. Ella era una de las ingenieras que trabajaba en el mismo proyecto de construcción que él y ambos habían interactuado de manera profesional durante algún tiempo. Marta era una mujer hermosa y segura de sí misma, con una sonrisa encantadora y un cabello largo y oscuro. Era una persona extrovertida y amistosa que parecía disfrutar de la vida y de las relaciones humanas. Aunque Juan no estaba buscando una aventura en ese momento, comenzó a sentirse atraído por Marta y por su personalidad alegre y divertida. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo y pronto se dieron cuenta de que sentían una atracción mutua. Al principio, Juan trató de resistir la tentación y de mantener su relación profesional con Marta. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, comenzó a ceder a sus sentimientos y a involucrarse más con ella. Marta, por su parte, parecía disfrutar de la atención y el afecto que Juan le brindaba. A pesar de que sabía que él estaba casado, no parecía sentir remordimiento por su papel en la aventura. A medida que su relación se volvía cada vez más íntima, Juan comenzó a sentirse cada vez más culpable y atrapado en una mentira. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía resistir la atracción que sentía por Marta. Después de que Juan y Marta comenzaran a involucrarse emocionalmente, comenzaron a encontrar formas de verse a escondidas. A menudo se encontraban en lugares públicos como cafeterías y restaurantes donde podían pasar tiempo juntos sin levantar sospechas. También encontraron maneras de verse en privado, a menudo en habitaciones de hotel o en apartamentos alquilados. Juan se aseguraba de que nadie lo viera entrando o saliendo de estos lugares y usaba excusas como reuniones de trabajo o viajes de negocios para justificar su ausencia en casa. Marta, por su parte, parecía no tener remordimientos por su papel en la aventura y a menudo lo presionaba para que pasara más tiempo con ella. Juan se sentía atrapado en una situación peligrosa y poco saludable, pero parecía no poder resistir la atracción que sentía por Marta. A medida que la relación se volvía cada vez más íntima, Juan comenzó a sentirse cada vez más culpable y ansioso. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que estaba poniendo en riesgo su matrimonio y su familia, pero no podía resistir la tentación de estar con Marta. La aventura entre Juan y Marta duró casi dos años, durante los cuales Juan continuó engañando a su esposa y mintiéndole acerca de sus actividades y paradero. Marta, por su parte, se aferró a la ilusión de una relación seria con Juan, aunque sabía que él estaba casado y que no podían estar juntos abiertamente. Sin embargo, todo cambió cuando Marta quedó embarazada. A pesar de que esto complicaba aún más la situación, Marta estaba decidida a tener el bebé y a pedirle a Juan que reconociera su paternidad. La verdad sobre la infidelidad de Juan y su hijo con Marta salió a la luz cuando Sofía encontró una receta médica para un infante de un año de edad. Al principio, pensó que podría ser para uno de sus hijos, pero al investigar más a fondo, descubrió que la receta era para el hijo que Juan había tenido con su amante. Este hecho fue un punto de infección para Sofía, quien comenzó a sospechar que Juan tenía una amante y a investigar más a fondo. Finalmente, visitó la clínica donde la receta fue emitida y terminó por encontrar a Marta y Juan con el bebé enfermo en brazos. Este fue un momento impactante y doloroso para Sofía, quien se dio cuenta de que su esposo la había estado engañando durante años y que había creado una nueva familia con otra mujer. A partir de ese momento, Sofía tuvo que enfrentar la verdad sobre su matrimonio y comenzar a construir una nueva vida para sí misma y para sus hijos. Cuando Sofía encontró a Juan en la clínica con su hijo y su amante, se sintió completamente devastada. La verdad sobre la infidelidad de su esposo y la existencia de un hijo fuera del matrimonio la golpeó con fuerza y su dolor se convirtió en ira. Sofía se acercó a Juan y a Marta gritando y exigiendo una explicación por lo que había sucedido. Juan trató de explicarse, pero Sofía estaba demasiado furiosa y herida para escucharlo. En un momento de ira, Sofía se abalanzó sobre Marta y comenzó a golpearla con los puños. Marta intentó defenderse, pero se vio abrumada por la furia y la desesperación de Sofía. El personal de la clínica intervino para detener la pelea pero ya era demasiado tarde. La policía llegó al lugar y tuvo que separar a las dos mujeres, quienes seguían gritando y llorando mientras se alejaban una de la otra. El incidente se convirtió en un escándalo y muchas personas presentes en la clínica grabaron la pelea con sus teléfonos móviles y la subieron a las redes sociales. Sofía se sintió completamente humillada por el episodio y se arrepintió de haber perdido el control de esa manera. La infidelidad de Juan tuvo un impacto profundo en la vida de Sofía. Después de descubrir la verdad sobre su esposo y su amante, Sofía comenzó a sufrir de ansiedad, depresión y otros problemas emocionales. Como resultado, comenzó a descuidar su salud y su apariencia personal. Subió de peso, dejó de cuidar su piel y su cabello y comenzó a descuidar su higiene personal. A menudo se sentía demasiado triste y desmotivada para hacer algo más que sobrevivir el día a día. Sofía también comenzó a tener problemas de salud que parecían estar relacionados con su estado emocional. Tuvo varias visitas al hospital debido a dolores de cabeza, dolores de estómago y otros problemas de salud relacionados con el estrés. A pesar de su sufrimiento, Juan decidió abandonar la casa para irse con su amante. Esto dejó a Sofía sola y luchando por mantenerse a flote. A menudo se sentía abrumada por el dolor y la traición que había sufrido, y no sabía cómo seguir adelante con su vida. Después de que Juan abandonara la casa familiar para vivir con su amante, Sofía se encontró sola y al frente de los gastos familiares. A pesar de la traición y el abandono, Sofía decidió hacer todo lo posible para mantener a sus hijos y sacar adelante su hogar. Para hacer frente a las necesidades financieras, Sofía decidió conseguir un segundo empleo. Esto significó trabajar largas horas y sacrificar tiempo con sus hijos y su propia salud. Sin embargo, sabía que no tenía otra opción si quería asegurarse de que su familia tuviera lo que necesitaba. Después de la partida de Juan, Sofía se encontró en la necesidad de conseguir un segundo empleo para poder mantener a su familia. Decidió buscar trabajo en una tienda de ropa cercana a su casa, donde trabajaría en horario de medio tiempo. El trabajo en la tienda resultó ser una oportunidad para Sofía para desarrollar nuevas habilidades y aprender sobre el mundo empresarial. También le permitió hacer nuevos contactos y entablar amistades con sus compañeros de trabajo. Aunque el trabajo en la tienda era exigente y requería mucha energía, Sofía se sintió agradecida por la oportunidad de tener un ingreso adicional y de mantenerse activa. Además, el trabajo la ayudó a mantener su mente ocupada y a evitar caer en depresión o desesperanza. A medida que pasaba el tiempo, Sofía comenzó a hundirse cada vez más en la depresión. A menudo se sentía abrumada por la tristeza, la soledad y el dolor que había experimentado a raíz de la infidelidad de Juan y su abandono. Sofía luchaba por encontrar una salida de su dolor y sentía que estaba atrapada en una oscuridad sin fin. Comenzó a aislarse de los demás y a pasar más tiempo sola, sintiendo que nadie podía entender lo que estaba pasando en su interior. Sin embargo, el punto culminante de su dolor llegó cuando Juan subió una foto de él y su amante en Facebook. En la foto, se mostraban besándose y abrazándose, exhibiendo su amor y su felicidad juntos. Para Sofía, esta imagen fue un golpe duro en el estómago, que la dejó sin aliento. La imagen era un recordatorio brutal de la traición y el abandono de Juan, y la hizo sentir aún más sola y desesperada. La imagen se volvió viral y fue vista por muchos amigos y familiares de Sofía, lo que hizo que su dolor fuera aún más intenso. Sofía sintió que su corazón se rompía en mil pedazos y que nunca podría recuperarse. Después de ver la foto en Facebook de Juan y su amante, Sofía se sintió completamente destrozada. La imagen fue un golpe duro en su autoestima y la hizo sentir aún más sola y desesperada. En un intento de aliviar su dolor y encontrar una salida a su sufrimiento, Sofía decidió tomar pastillas en un intento de quitarse la vida. Sin embargo, su padre, quien la estaba visitando en ese momento, la encontró a tiempo y la llevó de inmediato al hospital. Los médicos lograron salvar su vida, pero la experiencia dejó a Sofía con un profundo dolor emocional y psicológico. Después del intento de suicidio, Sofía recibió tratamiento médico y psicológico para ayudarla a superar su depresión. El intento de suicidio fue un punto de inflexión en la vida de Sofía. Le permitió ver cuán profundo era su dolor y cuánto necesitaba ayuda para superar sus heridas emocionales. Con el tiempo, comenzó a recibir tratamiento médico y psicológico para ayudarla a superar su depresión y recuperarse de sus heridas. Sofía se dio cuenta de que, si quería superar su dolor y encontrar la felicidad, tenía que tomar el control de su propia vida. Se enfocó en reconstruir su autoestima y encontrar la fuerza para seguir adelante con su vida. Comenzó a trabajar en su propia recuperación y a buscar apoyo de su familia, amigos y comunidad religiosa. Después de su intento de suicidio, Sofía decidió tomar medidas legales contra Juan por abandono familiar. A pesar de que inicialmente tuvo miedo y dudas sobre seguir adelante con la denuncia, sabía que era importante para su recuperación y para la protección de sus hijos. A medida que avanzaba con la denuncia, Sofía comenzó a sentir una sensación de poder y control sobre su propia vida. Sabía que estaba haciendo lo correcto al luchar por sus derechos y proteger a sus hijos. Aunque nunca buscó venganza directa contra Juan, Sofía encontró su propia forma de venganza a través de su propia recuperación y empoderamiento. Se enfocó en su propia felicidad y en su propio proceso de recuperación, y encontró la fuerza para seguir adelante con su vida. Después de decidir tomar el control de su vida y seguir adelante con su proceso de recuperación, Sofía comenzó a hacer cambios importantes en su vida. Se enfocó en encontrar la felicidad en su propia independencia y en la capacidad de tomar el control de su propia vida. Comenzó por dedicarse por entero a su segundo empleo en la tienda de ropa, lo cual le permitió tener un ingreso adicional para invertir en ella misma y en sus hijos. Decidió cambiar a sus hijos de escuela, inscribiéndolos en una escuela privada para asegurarse de que tuvieran una educación de calidad. Además. Sofía se unió a un gimnasio cercano a su casa y comenzó a asistir regularmente. Allí, pudo trabajar en su cuerpo y su salud, lo que le dio una mayor confianza en sí misma y una sensación de logro personal. También visitó un centro de belleza, donde se realizó algunos tratamientos faciales y de cuidado personal, lo cual le ayudó a sentirse más hermosa y segura de sí misma. Y aunque nunca se había considerado el tipo de persona que se haría una cirugía estética, decidió hacerse una operación de aumento de busto, simplemente porque le gustaba y le hacía sentir más segura de sí misma. A medida que avanzaba en su proceso de recuperación, Sofía encontró un importante encuentro con Jesús que le permitió encontrar la paz y el perdón en su corazón. Su fe se fortaleció y esto le dio la fuerza para seguir adelante con su vida. Sofía comenzó a vestir con ropa más ajustada y sexy, lo que le permitió sentirse más segura y atractiva. A medida que su autoestima y confianza en sí misma se recuperaban, se dio cuenta de que merecía ser feliz y encontrar el amor propio y la autoestima que había perdido después de la infidelidad de Juan. Sofía se sentía más fuerte y segura de sí misma que nunca antes. Había pasado por momentos difíciles, pero había logrado superarlos y encontrar la felicidad en su propia independencia. Sabía que había dejado atrás la depresión y la tristeza y que su autoestima se había recuperado. Un día, en una cita con el juez por la pelea de la custodia de sus hijos, Sofía se volvió a encontrar con Juan. Él se veía demacrado y con problemas y Sofía podía ver que su infidelidad lo había afectado profundamente. Había tenido problemas con Marta también, porque también la engañó con otra mujer. Sofía llegó vestida con su mejor ropa, sintiéndose confiada y atractiva. Juan se dio cuenta de lo bien que se veía y cómo había cambiado desde que la había dejado. Sofía pudo ver el remordimiento en los ojos de Juan, y supo que había logrado vengarse de él de la mejor manera posible, encontrando su propia felicidad y éxito. Después de su encuentro en la corte, Juan comenzó a buscar a Sofía con insistencia. Le ofreció regalos caros, le prometió dejar a sus dos amantes y cambiar su comportamiento. Le pidió perdón y se humilló para que Sofía lo aceptara de nuevo en su vida. Sofía se sintió abrumada por los esfuerzos de Juan por recuperarla, pero sabía que ya no podía confiar en él. Había pasado por mucho dolor y sufrimiento y no estaba dispuesta a volver a ponerse en una posición vulnerable de nuevo. Aunque al principio le costó resistirse a los esfuerzos de Juan, con el tiempo logró encontrar la fuerza para decirle que no. Juan se sintió frustrado e impotente ante la determinación de Sofía de no darle otra oportunidad. Aunque intentó cambiar su comportamiento y arreglar las cosas, Sofía sabía que ya era demasiado tarde. Había encontrado su propia felicidad y éxito y no estaba dispuesta a volver a ponerse en una posición de dolor y sufrimiento de nuevo. Con el tiempo, Juan finalmente se dio cuenta de que no había esperanza de volver a estar con Sofía y comenzó a buscar la felicidad en otros lugares. Aunque nunca pudieron reparar su relación, Sofía encontró la fuerza y la determinación para seguir adelante con su vida y construyó una nueva vida llena de amor, felicidad y éxito. Sofía comprendió que ella misma era la persona más importante en su vida y que no necesitaba a un hombre para ser feliz y exitosa. Aprendió a vivir sola y a encontrar la felicidad en su propia independencia. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de lo que había perdido y comenzó a arrepentirse profundamente de haberla engañado. Se acercó a Sofía para pedirle perdón y decirle lo mucho que la había valorado y extrañado. Pero Sofía había encontrado la fuerza y la determinación para seguir adelante sin él y ya no estaba dispuesta a volver a ponerse en una posición vulnerable. Aunque Sofía perdonó a Juan por su infidelidad, no estaba dispuesta a volver a estar con él. En cambio, se enfocó en su propia felicidad y éxito, construyendo una nueva vida llena de amor, amistad y aventuras. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que había perdido la mejor cosa que le había sucedido y se arrepintió profundamente de sus acciones. Pero Sofía ya había encontrado la fuerza y la determinación para seguir adelante sin él y estaba disfrutando de su nueva vida llena de felicidad y éxito. Y así, con su determinación y fuerza, Sofía encontró la verdadera felicidad y éxito y logró cobrar venganza al vivir una vida plena y feliz sin Juan. Con el tiempo, Sofía encontró el éxito en su propia vida. Abrió su propio negocio y comenzó a viajar por el mundo, explorando nuevas culturas y experiencias. Descubrió su pasión por la vida y su capacidad de ser independiente y exitosa. Mientras tanto, Juan se volvió cada vez más adicto al alcohol y a las drogas. Aunque trató de arreglar las cosas con Sofía, nunca pudo superar su arrepentimiento por su infidelidad y su fracaso para volver a conquistarla. Con el tiempo, Juan ingresó en un centro de rehabilitación para intentar recuperarse de sus problemas. Sofía, por su parte, encontró la verdadera felicidad en su propia vida sin la necesidad de un hombre descubrió su fuerza y su determinación para seguir adelante y encontrar la felicidad en su propia independencia. Con su éxito, su amor por la vida y su capacidad de ser independiente, Sofía logró cobrar venganza al vivir una vida plena y feliz sin Juan. Así, la vida de Sofía se transformó por completo, encontrando la verdadera felicidad y éxito. Mientras tanto, Juan luchaba por superar sus adicciones y fracasos, arrepintiéndose profundamente de haber perdido la oportunidad de estar con una mujer tan valiosa y fuerte como Sofía.